¿Cómo es Carrason Torrontegui? Me defino como una persona trabajadora y, y una persona a la que le gusta escuchar a la gente y que gracias a eso creo que aprendo bastante rápido porque soy observadora y, y nada, pues eh, que voy a seguir siendo trabajadora para darlo todo por su pela. ¿Por qué quiere ser alcaldesa? Decía que al final era algo natural. He sido la concejada librada de esta legislatura, eh, la portavoz de H.V.I.T. en los últimos dos años y eso me ha ayudado a conocer cómo se gestiona el ayuntamiento muy en, con, concretamente y en detalle entonces en ese sentido tengo ventaja y luego lo más importante pues que tengo ganas y de dibujar la sopela que todos queremos y nos merecemos para eso el tiene un plan y quiero ser parte de ese plan